Hubo una manifestación, bueno, se vinieron acercando las personas, ¿verdad? Este, como a las seis de la mañana. Había mucho policía. Eh, ahí en el plantel de la IA. Y este, ya al decir, las como ocho y media, un muchacho que estaba conversando con uno de los policías, eh, le dijo que, el policía le preguntó el nombre y que le diera el número de cédula. Entonces el muchacho no quiso darle el número de cédula. Y ahí fue donde empezó la... digamos el pleito, el bochinche, el zafarrancho, ¿ah? porque el, el, el señor, el policía, yo estaba aquí del frente, yo estoy en la pulpería, ¿verdad? Atendiendo Y yo bien de él se sacó el arma, entonces el muchacho salió corriendo y... Y, no, y, y le dijo, le decía matame si querés, matame entonces ya empezaron los, los demás que estaban... ¿Por qué se sacó el arma el señor? No me explico por qué él se sacó el arma yo lo vi, yo estaba ahí y él se sacó el arma, un policía pero él no se sabe cómo se llama porque ellos no dan nombre ¿Les preguntaron el nombre? Sí, Marita le preguntó el nombre y no lo dio no lo dio y entonces ya como se... Se vieron ya, ya, acorralados, digámoslo así. Empezaron a tirar bombas lacrimógenas para acá, para mi propiedad, para... Bueno, llegó hasta allá donde las chiquitas estaban ahí. Y aquí, bueno, todo el mundo, un señor que estaba aquí, un cliente, se descompuso ahí, porque ese señor es diabético, parece de eh, presión alta. Bueno, ahí se descompuso, que yo corrí. Y detrás de un trapo mojado. Yo en ese momento no pude ni cerrar la pulpería porque no aguantaba aquí. Me estaba ahogando. Org Vieras qué horribles. Yo nunca en mi vida había experimentado eso. ¿Aquí detuvieron a alguien? No, aquí no. ¿Se metieron los policías eh, no, aquí? No, aquí no. Solo volaron los gases. Porque, Para acá. Sí, porque un señor se metió aquí, unos muchachos se metieron aquí. Entonces, usted vio cuando lanzaron los gases aquí, aquí cayeron las bombas Sí, ahí quedaron, ahí salió en el. Eh, bueno, los tenía un muchacho de allá de, de habrán ahí, muchacho que ahí tienen las cositas, aquí cayeron unos pero mi hijo los recogió el día de que vino informe 11, entonces él los enseñó también ahí está. ¿cuántas cayeron en su propiedad? ah, cayeron varias, porque cayeron para allá caían aquí caían al otro lado y todo eso nos afectaba, porque el, el viento lo, lo esparce. Entonces, afectó a una muchacha, a mi nuera, que vive en la última casa allá, hasta allá llegó. Ella está embarazada. Pero las que, digamos, más se afectaron fueron las niñas. Esas niñas están traumatizadas todavía. Viera cómo ellas apenas ven los policías. Un día pasó uno ahí en una patrulla y le dijo adiós a la chiquita ahí. Lo que hizo fue ponerse una caja aquí. No le dijo adiós. Si sí, viera que es terrible. Esas niñas, bueno, están como traumadas. Donde ven tanto policía. Y ellas preguntan, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto policía? y aquí es calmado, nunca ellas han visto esas cosas. ¿Qué edades tienen las niñas? Una tiene siete años y la otra cuatro añitos. Uh -huh. sí. Las atendió... ¿La Cruz Roja? No, porque este, mi hijo les empezó a echar agua y agua y, uh -huh. y les dimos ahí este acetaminofén y así para que se, por el dolorcito de la vista, pero no, este no no las llevaron, la, la, vino la Cruz Roja, sí, pero no las llevaron. Vinieron a sacar una bebé de ahí, de esas casitas, que igual ahí les llegaron los, los gases. ¿Como cuántos policías había? Ah, había un montón de antimotines. habían bueno, todo ese plantel estaba llenito, bucetas de camiones de la policía, carros, todo. Habían como 500 policías. Todos armados, vea, de antimotines, todo, todo, todo. Sí. ¿Alguno le dio el nombre? No, ninguno. Bueno, a mí no, porque yo no... No, no estaba metido en eso, pero sí yo vi, escuché cuando Marita les preguntaba el nombre al, al, al puro jefe de ellos y no, no, no se lo vieron al que sacó el arma no, no tampoco él no lo dio el nombre el que sacó el arma era el jefe no, yo creo que no, porque él estaba en la fila de, ahí en el escuadrón digamos sí. entonces yo creo que no ¿Las armas eran pequeñas, grandes? Sí, yo vi que él se sacó un arma pequeñita. Yo pensé que era el arma de, ellos, de donde tiran esas bombas, pero no, dicen que no. ¿Todos estaban armados? Todititos. Bueno, eso pienso, ¿verdad? Porque yo vi que ese se sacó el arma. No, y todos andaban sus armas. y se le y andaban sus armas. Todos andaban armados. Claro. Sí. Y, y los que sacaron el... Las bombas esas, no, yo no vi porque yo salí corriendo y, como le digo, vine aquí a auxiliar a ese señor que estaba aquí de, descompuesto. No pude ni cerrar la pulpería porque no aguantaba aquí. Y ya hasta el ratito que me fue pasando vine y cerré la pulpería. sí Y todos los hechos sucedieron ahí al frente. Vieras, sí, aquí. Vieras cuando yo vine y cerré la pulpería, se <risa> quedó eso ahí. El tufo de eso quedó penetrado. ¿Y cuántos días ha venido la policía aquí? Ah, toditos los días. Toditos los días, incluso el miércoles, eso fue el martes de la manifestación. El miércoles, este, amanecieron montones en el puente que detuvieron a los muchachos, a los otros muchachos. Los detuvieron, un joven, inclusive un menor de edad. Sí. En, allí habían montones de antimotines en el puente, que hasta uno le temblaban los pies y pasaba ahí todo esto, aquí las piernas. Uh -huh. Porque así había policía. Yo pasé ahí, dije buenos días, como dos me contestaron nada más. ¿Cuántos días hubo presencia de la policía? Ahí en el puente. Sí. En el puente estuvieron miércoles, jueves. Dos días, miércoles y jueves, De ahí viernes, que fue, creo que viernes también, viernes también, viernes también, entonces estuvieron miércoles, jueves y viernes, tres días. ¿Y qué le parece a usted que hayan detenido a un menor de edad y además al día siguiente a alguien? Es injusto porque el muchachito que detuvieron al día siguiente ni siquiera había participado en eso. Ni mi hijo, a mi hijo lo detuvieron el martes, él no había participado en eso, la manifestación, las pedradas y todo fue a las 9 de la mañana Y a mi hijo lo detuvieron a las 4 de la tarde, nada que ver, nada que ver en eso ¿Dónde y él, lo detuvieron a su hijo? Allá afuera, por la pulpería de la esquina, por ahí en ese trayectillo de ahí sí. ¿Y el menor de edad? Lo detuvieron ahí saliendo el puente y a este muchachito de aquí, vecino aquí, él lo detuvieron en el puro puente. Hasta lo golpearon, dice que un policía le metió una buena pechonada aquí. Lo golpeó de viaje, lo, lo mandó al suelo. Lo requisaron todo y, y, y lo golpearon. Y él iba para el trabajo, nada que ver. Sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, cuénteme usted qué tiene que decir. Sí, este, no, lo que le dijo mi esposa, eso fue en la mañana, en la tarde, me viene un proveedor, porque estoy esperando un alimento, ah, para los animalitos, para los perros, para las gallinas, entonces me dice que está, me llama por teléfono allá, como un kilómetro donde tenían ahí esa, taponeado los policías que no hay pase, entonces yo le digo, papito, necesito el alimento, porque no te, da, te regresa y en el puente que se quebró, yo voy a mandar a mi hijo, al mayor, que fue el que detuvieron, para que él me traiga un saco, por lo menos, le digo, porque ya él no va a poder venir. Entonces, en lo que yo, dijo vaya, tráeme el alimento, le digo, yo allá va el camión, en lo, era más o menos como por ahí de las 4 de la tarde, el mismo día, entonces vino y ahí me, me a rato me llaman, me dice, ya estuvieron a su hijo me dice, no, pero anda haciendo un alimento y hablé con ellos, con los policías suéltemelo porque lo acaba de mandar a tener un alimento este vamos a ver señor en qué le ayudamos solamente eso me dijeron y eso es injusto porque este muchacho no participa, yo mis hijos no los mando a, a mis padres me enseñó a, a, a ser obediente, no andar buscando problemas que si se llevan el agua que se la lleven pero no que no castigan al hijo mío, porque ni que lo metan ahí a preso, porque él no, él no ha andado participando en eso. Hay las cámaras, a, lo, a, lo, a la gente que sacaron bochinche, que, que pueden verlo, el güira ni tan siquiera ha participado en eso. Y no me gusta que la policía actúe de esa manera, viera qué malo me he sentido por eso. Sí, eso, eso fue el mismo día, el, el martes. En la mañana fue el pleito y a las 4 de la tarde ya a las 3 empezaron a venir más policías y policías y ahí me lo detuvieron a él. Y me lo mandaron allá a Santa Cruz. La violencia, la violencia empezó en la mañana cuando este grupo de manifestantes que no se llevaran el agua vinieron aquí en la mañana como a las seis y media. Y uno de los policías le pidió el nombre a un muchacho que se llama Martín. Martín no me acuerdo el apellido, pero ahí le decía Martín. Entonces, muchacho le dijo que no le estaba dando el nombre. ¿Ves? Entonces ahí fue donde empezaron los disturbios porque porque le dijo el, el poli, ese policía: agárrelo, agárrelo. Y entonces ya la gente se le metió a volar pedradas y carajadas. Y ahí empezaron a volar esas bombas a la a la, a la propiedad que las la, minietas salieron afectadas. Y eso, ellos no pueden tirar bombas en una propiedad donde hay niños. No es como ellos dicen, que, que, que, que fue porque las niñas dicen que andaban, que a, andaban ahí manifestando ahí con, con esa gente, eso es mentira y falso, todo el mundo es testigo, la policía está mintiendo, la policía miente, miente porque miente, también agarraron ese mismo día que agarraron mi hijo, agarraron a, a, a, a, a este muchachito Gustavo, que yo creo que es menor de edad, bueno, sí, ajá, sí, ah bueno el siguiente día el miércoles lo agarraron y, y, y le metieron a las manos a la bolsa y le dijeron que cuánta plata andaba ahí y como, como él le dijo que, que era tanto, dicen que un policía le dijo que, que, me, que pensaba que soy ladrón le dice y entonces le hicieron el puro pecho, ¡plá! cómo van a hacer eso los policías es mal hecho eso, eso es mal hecho y eso, eso, eso, eso fue todo y lo esposado y en el puro eso es lo que le puedo decir porque ¿cuál es policías. su nombre? Santos Tomás Hermes. Gracias, don Tomás. Bueno, usted.